Tremenda noticia de One Piece en Netflix filtrado sobre la versión de One Piece en humanos real. Hola, muy buenos y muy buenas. Bienvenidos a un nuevo video TV en el que vamos a ver una filtración en Netflix. Bueno, que prácticamente se la han hecho ellos mismos. Bueno, de una vez vamos ya con la noticia. Porque al parecer, Netflix no tuvo suficiente con hacerse con los derechos de la serie de animación de One Piece en febrero del año pasado. Que por el momento solo era para el catálogo de Japón. Pero ahora también aparece listada en su catálogo la nueva serie de acción real anunciada en el. 2017 de One Piece Así es, esa noticia en la que decían que One Piece tendrá su serie live action o action y que el presupuesto estaría así como los presupuestos de esas series increíbles y grandes como Juego de Tronos donde gastan mucho dinerico y en la serie de One Piece también nos iban a quedar atrás para respetar One Piece porque para hacer una serie de live action de One Piece es muy complicado y se necesita mucho presupuesto por los poderes, por los efectos Era obvio que se necesitaba mucho presupuesto, algo que se está haciendo Si acceden a este enlace que lo dejo en la descripción de este video Pueden comprobar que ya se ha reservado este sitio para una nueva producción Dado que encontramos esta información de Netflix España Podemos confirmar que nos llegará aquí en el momento de su estreno en la plataforma De cara a esta peculiar adaptación seguimos preguntándonos Si sus responsables serán capaces de hacerle justicia al material original el cual se ha extendido a lo largo de los años en cientos de tomos en el manga y episodios en el anime También nos preocupa el acabado que pueda tener esta versión del universo de One Piece al usar actores reales Para ser sincero yo no pensé que saldría la versión de live action en Netflix ya que la productora sería Tomorrow Studios, es lo que me había enterado en las noticias. Y pensé que saldría esta serie en una TV, en una serie de TV, de TV tradicional. Pero parece que no, porque parece que Netflix ha conseguido los derechos de eso. Una cosa que se me ocurra es que Netflix haya hecho un trato con Tomorrow Studios. Y tal vez salga en la TV tradicional y después salga en Netflix. Bueno, la verdad no está nada seguro. Lo que sí está seguro y muy posible es que Netflix ya consiguió los derechos para pasarlo esta serie live action de One Piece en su plataforma, así que dime qué opinas tú sobre esta noticia, así que no te olvides de dejar like, suscribirte, darle a la campanita y lo más importante saber tu opinión, bye